Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Un resumen muy especial para todos ustedes en este día viernes. Mire, un hecho muy lamentable que se dio a conocer en el día de ayer, la muerte del ex pelotero de Grandes Ligas, Alice Pérez. Toda una situación que ha levantado ciertos comentarios, ciertas informaciones, unas reales, otras no. Nosotros tenemos que aprender algo, señores, y es importante, no en este caso de Dalí Pérez, sino de cualquier ciudadano que se da a conocer su fallecimiento. Vamos a aprender a no adelantarnos, vamos a aprender a no quitarle la vida a un ciudadano dos y tres veces, señores. No es posible que salgan a decir ya cosas que estaba embriagado, que estaba en una condición, una serie de informaciones que hasta el momento no han sido confirmadas, señores. Un joven como este, con apenas 42 años de edad, señores, todavía joven, vamos a llamarle dentro de su condición ya de 40, más de 40 años. ¿Por qué? Muy activo, jugaba a softball, compartía con sus amigos en la zona de Santo Domingo Este. Se han salido a relucir cosas, que estaba en bancarrota, que estaba en condiciones, señores. O Dalí Pérez, en su momento que ganó más de 30 millones de dólares, ¿sí? Pero Dalí Pérez fue uno de los peloteros dominicanos que sufrió estafa con aquella llamada estafa que ocurrió con el tema de World Trade y demás con inversiones que hicieron algunos peloteros de Grandes Ligas. Una situación real dada a conocer. Óyame, bancos en los Estados Unidos fueron estafados en este momento. O Dalí Pérez ya estaba en el proceso de esperar la pensión que debe recibir por jugar más de 10 años en las Grandes Ligas. Esa pensión que tiene dos etapas. A los 45 años, a los 65 años. Usted decide optar a los 45 para recibir un 60% o a los 65 un 100% de la pensión. En todo ese proceso estaba este muchacho. Todas estas situaciones, señores, que uno sabe que muchas veces los peloteros de grandes ligas, cuando se retiran, quieren vivir una buena vida, quieren disfrutar de placeres que le da el dinero, pero no siempre se puede permanecer. Entonces, es una situación como todos los peloteros de grandes ligas, señores. Ahora, otros hacen inversiones de manera inteligente, de manera bien asesorada, de manera correcta, y les permite disfrutar en un largo tiempo de una estabilidad económica. Entonces, no todos tienen esa suerte. No todos pueden ser orientados y asesorados por profesionales que les permitan llevar a cabo buenas inversiones. Entonces, yo creo que no es prudente el caso de Dalís Pérez un joven brillante que jugó aquí en lo que es nuestra pelota de invierno y demás. Entonces, uno permitirse de por suposiciones, porque nos digan en las redes sociales, han acabado este pobre hombre. Oigan, han acabado, han dicho cosas, que estaba embriagado, que fue. un sinnúmero de cosas han dicho, que no siempre podemos nosotros reproducirlas. No podemos ser partícipes de que una persona pierda la vida y no puede ser por una muerte natural. No puede ser un infarto que le haya dado un problema, un asunto que puede ocurrir en cualquier ser humano, ¿sabía? Entonces, vamos a esperar, por favor, las investigaciones oficiales. No seguir haciendo daño ni destruyendo la imagen ya de este de este pelotero de grande. liga. Un pelotero nuestro, jugó con el escogido, con las estrellas. Entonces, no vamos nosotros a ser partícipes de la destrucción de una imagen, de una gloria del béisbol, señores. Vamos por lo menos a esperar que las cosas se profundicen un poco más y podernos irnos a fuentes que tengan informaciones veraces. Señores, las redes sociales han destruido la imagen de este joven. Qué lamentable, señor.